Epitafio Cuando muera, regala lo que queda de mí a los niños y a los adultos mayores que esperan la muerte. Si necesitas llorar, llora por tu hermano y hermana que caminan por la calle a tu lado. Y cuando me necesites, pon tus brazos alrededor de cualquiera y dale lo que necesitas darme. Quiero dejarte algo, algo más que palabras o sonidos. Búscame en la gente que he conocido o amado. Y si no puedes dejarme ir, al menos déjame vivir en tus ojos y no en tu mente. Tú puedes amarme más, dejando que las manos toquen otras manos, dejando que los cuerpos toquen otros cuerpos, y dejando ir al ser que necesita ser libre. El amor no muere, la gente sí lo hace, entonces... Cuando todo lo que quede de mí sea amor, compárteme. Merit Maloy